Hoy vamos a hablar sobre educación para el desarrollo y sensibilización social como instrumentos de cooperación al desarrollo. La sensibilización y la educación para el desarrollo son unas estrategias eh, que buscan generar ciertas capacidades en la sociedad para llevar a cabo los cambios que se consideran necesarios para resolver los problemas globales. Estos eh, grandes problemas y los objetivos que nos planteamos como sociedad global están expresados en los objetivos de desarrollo del milenio. Eh, lo que buscamos es comprender las razones y las causas de la pobreza, de la exclusión y de la desigualdad en el mundo. Y a partir de este conocimiento promover la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y una acción participativa de los ciudadanos en sociedad para operar estos cambios. La educación para el desarrollo, como su nombre indica, es un proceso educativo de carácter interactivo que está orientado a formar ciudadanos críticos con la realidad y eh, estimular la participación para llevar a cabo eh, la construcción de un mundo con estructuras más justas y solidarias. Las actividades de Educación para el Desarrollo lo que pretenden ser es una respuesta educativa a los grandes problemas y desafíos de, de la sociedad global de hoy. Eh, lo que queremos es adquirir una comprensión crítica de lo que ocurre en el mundo, eh, las capacidades necesarias y los valores y actitudes que eh, nos permiten eh, llevar a cabo esos cambios. Al final, la Educación para el Desarrollo y la sensibilización también son una forma de apoyar eh, públicamente las políticas de cooperación internacional. La educación para el desarrollo, por tanto, es un proceso educativo y es un proceso continuo, no puntual, quizás la sensibilización pueda ser más puntual a través de campañas concretas, pero la educación para el desarrollo es continua a lo largo del tiempo. Lo que queremos es tomar conciencia sobre la realidad actual y eh, revisar nuestras escalas de valores para llegar de alguna manera a fortalecer nuestra voluntad de querer cambiar las cosas y tomar acción, ser participativos en esos cambios y tomar decisiones. De alguna manera, la educación para el desarrollo está orientada a la participación ciudadana. El impacto de las intervenciones de sensibilización y educación para el desarrollo es distinto. Mientras la sensibilización tiene un efecto microondas, que llamamos, donde el, se calienta muy rápido eh, igual que se calienta muy rápido, también el calor se va muy rápido. Eh, podemos hablar de campañas como las de la Dirección General de Tráfico contra los incendios forestales, que en momentos puntuales requieren de una mayor sensibilización de la población hacia ciertas problemáticas. Por otra parte, la educación para el desarrollo tiene un impacto más a largo plazo, es lo que llamamos el efecto horno. Eh, podemos, eh, tardamos más en calentar eh, cualquier comida, pero también el calor se mantiene más en el tiempo. Pues Los efectos de la educación para el desarrollo se mantienen más en el tiempo. ¿Sobre qué temas tratan habitualmente las actividades de educación para el desarrollo y sensibilización? Pues Son muy variadas, desde la lucha contra la pobreza, la justicia, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la justicia económica y social, la paz y la visibilización de ciertos colectivos vulnerables. En cuanto a los destinatarios de la educación para el desarrollo y la sensibilización, siempre pensamos, tendemos a pensar en escolares, en niños y jóvenes, pero no es así. Eh, también son destinatarios de este tipo de actuaciones, eh, tanto la sociedad en general, como ciertos perfiles, como periodistas, políticos, empresarios, que tienen capacidades para llevar a cabo esos cambios que queremos llevar eh, en, el, en, en la sociedad global. En estas fotografías podemos ver una actividad de educación para el desarrollo celebrada en colegios, en centros escolares madrileños, sobre los conflictos internacionales, cómo se resuelven y cómo pueden ellos también resolver los conflictos en los centros educativos en eh, un ambiente de, de cultura de paz. Pero también otros ejemplos de intervenciones de sensibilización pues es la creación de documentales, por ejemplo, este sobre el cambio climático, que elaboramos desde la Fundación CIDEAL junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional y que buscaba dar respuesta, sensibilizar y dar respuesta a los problemas que genera el cambio climático. También eh, es muy habitual encontrar publicaciones, eh, libros, que tienen este mismo objetivo, sensibilizar y educar para el desarrollo. En este libro, por ejemplo, utilizamos el cine y ciertas películas que tratan temas sociales y solidarios para hacer una serie de reflexiones por parte de autores del mundo del cine, directores, actores, productores, como de la cooperación, diplomáticos, miembros de ONGs, que tratan en cada capítulo un, una película con un, con un, un sentido social. Después, con este libro, llevamos a cabo una serie de cineforums por todas las capitales andaluzas, en la que pudimos ver algunas de estas películas y comentar con el público asistente y con el autor del, del artículo del libro eh, la situación que refleja la película y cómo podríamos actuar para cambiar estas situaciones. Si hablamos sobre el futuro de la educación para el desarrollo y la sensibilización, tenemos que hablar de la concienciación digital. Es decir, la tecnología está afectando mucho a nuestra vida, cada día está más presente eh, en nuestra vida diaria y queremos conocer cómo podríamos utilizar la tecnología también para sensibilizar, educar y concienciar a la ciudadanía en la necesidad de participar en, en la resolución de los problemas globales y en... en a participar activamente en un cambio social y solidario. Como conclusión, podemos decir que la educación para el desarrollo es una teoría, una tarea política, porque lo que buscamos en definitiva es cambiar ciertas estructuras sociales y mm, que esos cambios prácticos se vean en, en la sociedad. La educación para el desarrollo, además, Podríamos decir que es algo más que un instrumento de cooperación al desarrollo porque da soporte a las políticas públicas. Si los ciudadanos apoyan la cooperación al desarrollo, eh, las políticas eh, se llevarán a cabo y contarán con los fondos que son necesarios. Además, la educación para el desarrollo lo que busca es una generar una cultura eh, recíproca de solidaridad, donde los que hoy necesitan la ayuda la reciban y donde también en el futuro quien pueda necesitarla eh, la tenga a su disposición. De esta manera, mmm, vamos a terminar con una frase que creo que resume bien el, el objeto y es que debemos tener en cuenta que la educación que impulsa cambios en nuestro entorno es una educación que impulsa cambios en el mundo. Muchas gracias.